Hola, chicas, bienvenidas. Aquí Ana Avani les saluda nuevamente con un tema que yo sé que están ansiosas de conocer. Y es acerca de los nuevos productos de la marca Face Shop. Esto está, es una nueva colaboración que tenemos con Avon, ¿verdad? Para que ustedes vean que se va ampliando eh, más lo que son la guía de productos. Y donde el cliente podría escoger más eh, acerca de nuevos productos. Eh, vamos a descubrir eh, la, esta colaboración que son eh, productos eh, fantásticos y ustedes los van a disfrutar porque eh, es un lugar muy conocido para la compra de productos de belleza coreanos que están marcando tendencia en todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque la fórmula están súper suntuosa, la tecnología está pues de la última generación y los tratamientos en verdad funcionan. Así que esta línea es exclusiva y estoy más que segura que todas las vamos a disfrutar. ¿A quién está dirigido este producto? Es muy buena pregunta porque nosotros tenemos que saber que el, el cliente potencial para este producto es todo aquel que sigue la tendencia de la belleza, la tendencia del cuidado de la piel y sobre todo la tendencia del maquillaje. Así que no tengan temor a introducir o informar a sus clientes de este nuevo producto porque está muy innovador. ¿Por qué estamos seguros que les va a encantar? Bueno, es una forma divertida de ponerle un lujo a la rutina de belleza esta colección es especial porque contiene fórmulas de primera calidad y los ingredientes son innovadores así que sin más esperar vamos a comenzar con el cuidado de la piel pero vamos a comenzar con algo que yo sé que les va a encantar y se trata de una limpieza con agua de arroz. Es posible de que todas ustedes eh, hayan escuchado alguna vez de las propiedades vitamínicas y nutritivas que contiene el arroz en una forma de alimento. Pero también ahora es el momento de que conozcamos que el arroz también contiene propiedades que pueden beneficiar a la limpieza y a la salud de la piel. Así que, ¿saben por qué? Porque contiene vitaminas A, contiene vitaminas B y con vitaminas E. Tiene cerámidas y también minerales que sirven para ayudar a la piel a que luzca más hidratada y más radiante. Así que les prometo que este producto les va a encantar. Pero vamos a comenzar. Con este super limpiador espumoso, Rice Water Bright. ¿Qué les parece? Este producto yo sé que nos va a encantar porque está enriquecido con vitaminas A, B y E. Tiene cerámica y minerales para ayudar a la piel a que se sienta hidratada y luzca radiante. Produce una textura como una crema batida. ¡Wow! que se desliza suavemente sobre la piel para remover efectivamente el maquillaje mientras lo humecta. Imagínense chicas, dos funciones en una, donde usted se está eh, limpiando el maquillaje, los residuos de maquillaje, la suciedad acumulada todo el día y al mismo tiempo está humectada eh, y todo pues en una sola toallita. Los ingredientes son simples, eh, solamente son dos, el agua de arroz y el extracto de jabón. ¿Cuándo lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar? Bueno, se puede utilizar en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y también quiero que sepan que es una crema, espuma, que se aplica en una eh, cantidad pequeña, eh, ¿verdad? Para que sea fácil de remover con el agua cuando hagan el enjuague. También traten de evitar, por favor, el área de los ojos, que no haga contacto para evitar una irritación. Y bueno, eh, cuando seque su piel, Hágalo con golpecitos suaves, no lo haga en una forma áspera ni que le cause irritación en la piel porque realmente el producto está buenísimo. Ahora les voy a mostrar las toallitas, ya vienen preparadas, vienen húmedas, enriquecidas con vitamina A, B y E, cerámidas y minerales para ayudar a que la piel se sienta hidratada y luzca radiante así como se los había mencionado. Contiene aceite de salvado de arroz. Para humectar mientras limpia. Guau. Wow. Perfectas para llevar en un bolso. Así es, chicas. Bueno, ustedes ya conocen, eh, este es, son, son unos paquetitos así tipo wipes, eh, ¿verdad? Ya los conocemos porque las que tenemos niños, pues sabemos qué tamaño son y esto es fácil de llevar a donde quiera que usted vaya. Los ingredientes, ya saben, solo son dos y los principales, el agua de arroz y el aceite de salvado de arroz. Así que la forma de utilizarlo lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer en la noche para quitar su maquillaje. Cierre la tapa después de cada uso para evitar que se sequen, chicas, porque recuerden, son húmedas y si las dejamos abierto por el calor ambiental se pueden secar. Uh, ustedes las pueden utilizar eh, cuando vayan eh, a algún lugar, cuando regresen de cualquier lugar, cuando regresen de hacer algún ejercicio, lo que sea, pero como ustedes saben, van a darle el uso adecuado. Así que bueno, voy a presentarles una nueva terapia. Para consentir la piel y esto se trata de los aceites esenciales mezclados a mano y provenientes de una sede centenaria fórmula, ¿verdad? Esto contiene flores, hojas, frutas que ayudan a la piel a que se sienta pues muy nutrida, se sienta saludable y se vea más joven. Así que voy a comenzar describiéndoles el primero, así que mucha atención especialmente a todas las señoras que están acostumbradas a usar aceite para su cara, este les va a encantar porque está fabuloso. Es un suero facial anti-edad, chicas, y este pues está buenísimo como les digo, y por qué sé que nos va a encantar. Bueno, este suero antiedad es un humectante hecho con aceites esenciales que usan la tecnología de gotas de aceite conocida como oil drop. Así es, así que restaura visiblemente eh, la luminosidad de la piel y la hace sentir más joven. Reduce la apariencia de arrugas que es realmente cuando ya pasamos de cierta edad pues tenemos que mantener nuestra piel más humectada para evitar pues, que se siga dañando. ¿verdad? Los ingredientes claves son semillas de avena, pétalos de cándulas, hojas de laurel, olivas, y uso eh, para este producto es en la mañana o en la noche con la piel limpia y se aplica después del humectante chicas así que mucha atención este aceite lo pueden utilizar con la piel eh, completamente limpia y después de haber colocado el humectante ahora les voy a mencionar el complemento que no puede faltar es una mezcla de aceites de terapia así como ustedes lo escuchan ¿por qué nos va a encantar? bueno déjenme contarles que este producto deja la piel visiblemente suave y radiante, es una crema humectante con aceites esenciales que hidrata y brinda beneficios anti -edad, y también pues contiene una capa superior, contiene aceites esenciales chicas así que yo sé que les va a encantar la capa inferior contiene una rica crema humectante así que esto ustedes no pueden dejar de usarlo para que ustedes lo puedan recomendar y den su propia eh, recomendación al cliente, ¿verdad? Los ingredientes claves son madera de sándalo, aguacate y hojas de palma rosa. Imagínense que solamente contiene ingredientes naturales el uso puede utilizarlo en la mañana o en la noche con la piel limpia, después de cualquier tratamiento puede ser utilizado chicas así que ya ordenenlo no lo dejen pasar, aprovechen estas super eh, ofertas verdad y sugeramos a nuestros clientes los cupones de descuento en nuestra tienda en línea para que puedan comprarlo pues más fácilmente eh, el uso pues como ustedes saben eh, cuando ustedes lo abren lo van a recibir eh, con una capa de aceite en la superficie y lo que van a hacer es que ahí mismo en su cajita va a llegar una espátula chiquitita, con ella ustedes lo van a revolver, lo van a incorporar completamente para que quede todo el aceite pues este eh, junto con la crema y lo puedan aplicar. Esto es algo que ustedes lo van a hacer cuando lo reciban. No se vayan a asustar si ven el aceite arriba porque realmente el aceite es para eh, hacer un mix de esa crema con el aceite para poderlo utilizar. Así que chicas, esta crema está buenísima, hay que comenzar a ofrecérsela a los clientes. También tenemos eh, una nueva crema que yo sé que les va a gustar y es de la línea del Dr. Balmer. Eh, este, es una crema eh, muy buena, un producto muy bueno. Contiene zika, un ingrediente conocido, para aliviar la piel irritada así que chicas si ustedes padecen de piel sonrojada cuando vienen del frío o cuando si se han asoleado tienen su piel irritada eh, esto les va a fortalecer la barrera cutánea e hidrata suavemente así que se los recomiendo porque ustedes eh, van a ser el mejor testigo y la mejor referencia de este producto pero hablemos de la zika ¿Qué les parece, el nombre completo es centella asiática ese es el nombre si científico de, pues de esta planta. El apodo hierba de tigre conocida comúnmente como centella es original de Asia. Esta fue usada como una hierba medicinal que es reconocida principalmente por su capacidad de ayudar a la curación de heridas. Así que contiene una propiedad muy muy muy importante chicas así que sin temor alguno utilícenla porque está eh, muy bien este Fundamentada con sus referencias científicas, ¿verdad? La crema hidratante de Zika del doctor Belmer, eh, esta eh, ayuda, pues, como dice, ¿verdad? a hidratar la piel. ¿Y por qué sabemos que nos va a encantar? Eh, bueno, porque está hecha con Zinc, eh, diseñado para proteger y sanar. Imagínense, proteger y sanar. Eh, la piel, eh, bueno, especialmente para la piel reseca y ajada con fortificantes de cerámidas que ayudan a restaurar la barrera de la humedad de la piel. Así que, chicas, eh, tienen piel reseca, su esposo tiene piel reseca, este es el producto que se les va a recomendar para que ellos puedan sanar la piel y que se mantenga fresca y humectada, ¿verdad? Es para toda piel sensible chicas ustedes saben de que la piel es lo más delicado así que si usted es sensible a la reacción de cualquier químico este les va a encantar porque está hecha con extractos naturales y yo sé que les va a encantar los ingredientes es extracto de centella asiática como, conocida como Zika, este beta glucanos ácido hialurónico y para utilizarse va a ser con su piel limpia y después de cualquier tratamiento. Así que sin temor alguno pueden utilizarla después de cualquier tratamiento. Y también tenemos la crema restauradora con zika del doctor Bellman, que esta es para recuperar, ¿verdad? Esta es, eh, ¿por qué nos va a encantar? Porque está hecha con SkinSync, como ya se los ha en la otra anterior, y protege y sana la piel. La hidratación es al instante, chicas, así que, wow, yo estoy sorprendida. Eh, bueno, el ácido hialurónico eh, refresca y calma la piel, apta para piel sensible. Eh, este eh, conjunto de cremas de día y de noche es para piel sensible. Por favor, eh, sugirámosla, como les digo, a esos clientes que son un poquito más exigentes en cuanto al, al cuidado de su piel debido a lo sensible que son, ¿verdad? Eh, también los aceites minerales pues los contiene, ¿verdad? También tiene talco, colores artificiales. Así que los ingredientes claves son extracto de centella asiática, cerámida y pentanol. Eh, perdón, Pantenor. El uso es en la mañana y en la noche, así que su piel debe estar eh, limpia y va a ser utilizada después de cualquier tratamiento. Así que, chicas, eh, recomendémoslo, hay que usarlo, es un producto buenísimo. También está esta herramienta que yo creo de que no nos debe faltar y es el rodillo facial. Este sirve para rejuvenecer y ustedes se preguntarán... ¿Cómo y de qué manera? Bueno, esto, eh, aquí tenemos las funciones, sirve para rejuvenecer y dice eh, que revive y afirma la piel estresada y cansada. Estimula la circulación y ayuda a la absorción de los tratamientos faciales, así que si ustedes se fijan eh, en esta parte de acá, eh, describe cómo hacerlo en la parte de la frente y dice que hazlo rodear suavemente hacia arriba o a la izquierda, al centro y de a la derecha, desde la línea de las cejas hasta la parte superior de la frente. Si lo vamos a utilizar en las mejillas, hazlo rodeando suavemente hacia arriba y hacia afuera desde la, de, de, para que ustedes vean un mejor efecto, ¿verdad? Eh, el mentón y los laterales de la nariz hasta que la parte de adelante pues, eh, llegue aquí a la parte de las orejas. En una forma eh, suavemente de aquí hacia acá, como pueden ver. En el cuello, si lo vamos a utilizar, hazlo rodear suavemente desde la base del cuello hasta la parte inferior del mentón. Así que como pueden ver esta parte de acá, lo van a traer de acá hacia acá. ¿Cómo se puede utilizar? Se puede utilizar en la mañana, en la noche, después y después de aplicar los productos del cuidado de la piel. Tómelo por el mango y hazlo rodar hacia arriba al menos tres veces, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una una verdadera este, función y que ustedes vean de que todo es para el beneficio del cuidado de la piel. Así que chicas, esto es lo que le tengo para el cuidado de la piel. Eh, hay, hay muchos eh, factores que tenemos que cubrir, especialmente el conocimiento del producto y esto es uno de ellos. Así que muchas gracias por quedarse a ver este video cortito. Si les gustó no olviden darle like, compártanlo con el resto de sus equipos porque es un material en español que podemos utilizar para las clases del cuidado de la piel y conocer un poco más acerca de estos nuevos productos. Gracias.